y él dice, eso es como que me digan que haga lo que ya se está haciendo o que este, trate de hacer algo bien dentro del mal que ya está entonces él dice, a pesar de que lo que yo proponga no se pueda hacer en la inmediatez yo lo tengo que proponer, dice él porque es algo, algo importante <coughs> dice textualmente dice son cuestiones que causan la dicha o la desdicha del género humano entonces él no... Eh, decide formular sus ideas sin imponerlas ¿sí? pero él dice yo siento que esto lo tengo que expresar y él dice antes de seguir en todo eh, antes de hacer cosas contradictorias prefiero hacer una cosa o la otra y bueno, a mí creo que en, en esa época es un poco lo, lo que me pasaba ¿no? pero ¿qué pasó? después fui creciendo este, y empecé a ver las cosas de distinta manera y los reclamos que siempre hacían algunos compañeros de ah, este, este, esto cuándo lo vamos a aplicar o este tipo de cuestiones este, me empecé a sentir identificado en, cier en cierta forma ¿no? entonces ahí es cuando cambié la visión digo bueno, en realidad este, puede, eh, puede que ellos tengan razón en lo que están planteando ¿no? entonces bueno, me empecé a plantear estos interrogantes estas incoherencias, y yo decía, ¿por qué si hay cuestiones que de raíz que nos afectan? ¿Por qué nadie plantea cambiarlas? no? Digo, en esa época yo decía, nadie las plantea. Después cuando entré a la universidad me entero que muchísimo lo plantean, ¿no? Pero digo, esa era mi visión en ese entonces. Entonces yo, estaba por terminar la escuela secundaria, ya había decidido estudiar esta carrera, no solo por eso, sino porque me gusta en general la, la temática, y conocí la educación prohibida, que en ese momento todavía no había salido la película, se estaba haciendo, esto fue en eh, finales de 2010, principios de 2011, y bueno, le escribí a Germán, que es él, que es el director de la película, después lo vamos a presentar bien, este... Y él, bueno, muy amablemente me invitó a su casa y me contó todas las experiencias que él había tenido visitando escuelas distintas a las que conocemos, ¿no? Y eso para mí fue como muy... muy choqueante, porque yo en ese momento, de repente, los interrogantes o las cosas que me planteaba eran bastante básicas. Y cuando él me dice, sí, hay escuelas que no, no tienen exámenes, y claro, yo cuando escuché eso dije, ¿Y cómo puede ser? Es necesario examinar al alumno. Bueno, después me empecé a plantear que por ahí es necesario o no es necesario pero en cualquier forma se puede hacer de otras maneras ¿no? y me parece que el mensaje que transmite la educación prohibida eh, más allá de todas las críticas que se le pueden hacer, que son válidas me parece que transmite un mensaje de eh, hay gente que está haciendo algo distinto, se puede hacer algo distinto este, y creo que lo que hace la educación prohibida es desnaturalizar la escuela como la conocemos es destruir con una concepción ahistórica de la escuela la escuela que tenemos hoy no fue siempre así, ni va a ser siempre así hoy es así, pero la podemos cambiar, no, la realidad no es estática ¿sí? es, eh, Bueno, ese fue mi encuentro con la educación prohibida esa es mi pequeña reflexión sobre la película a mí me deja muchos interrogantes, de hecho, la carrera misma me da más interrogantes que respuestas, lo cual está bueno. Este... Y bueno, creo que lo que hay que destacar, personalmente, en de la educación prohibida es esto, que genera interrogantes ¿sí? más allá de las experiencias que muestra que no se hacen juicios de valor, no sé si esta es mejor que esta no, se presentan como para mostrar que hay algo distinto ¿sí? me parece que está bueno que genere interrogantes ¿sí? que nos preguntemos, bueno, ¿cuál es en realidad la función de la escuela? ¿qué pasaría si de repente sacamos la escuela? ¿no? por decir algo así completamente radical Creo que estaría bueno este, planteárselo, porque es cierto, hay cuestiones que hoy en día son mucho más importantes de tratar en la inmediatez de, de la cotidianeidad, del profesional docente, es cierto. Pero me parece que estas no son cuestiones que tenemos que dejar de lado, entonces en algún momento tenemos que acordarnos y también reflexionar sobre estas cuestiones más de, que tienen que ver con la raíz y la, la estructura de la escuela.